Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y gracias por ver el video. Sabes que tenemos redes sociales, andamos en Twitch, Twitter, Instagram, todo ese rollo. Y pues básicamente todos estos videos los hicimos en vivo por Twitch. Aquí ya nada más estamos recopilando. He estado ocupado con unas cosas, por eso no he subido tantos videos como me gustaría, pero procuraré ya terminar ese rollo. Bueno, estamos en Sierra 117, esta es la primera misión de Halo 3 y continuamos con esto de las campañas en legendario con todas las calaveras. Y bueno, el inicio de esta misión en legendario con todas las calaveras es bastante fácil, muy similar a lo que es este, la versión en legendario. Y nada, te recuerdo que tenemos la calavera de hierro que la contrarrestamos con el truco de guardar y salir y está eh, la calavera de ciego que te quita todo el HUD. Aquí este pequeño Ghost Jump y lo que viene es una pequeña variante Como se hace en legendario, en lugar de ir por la izquierda te vienes por la derecha Cuando choques con esta rama te agachas y vas a seguir caminando entre los arbustos pegados a la derecha Y esto es para pues retrasar lo más que podamos el, el alertamiento de los enemigos Entonces básicamente así es como evitas que todos los enemigos se pongan este, en modo alerta o se den cuenta de ti Y aquí verás que agarré a golpes a los Grunts, eso es más que nada porque... Aquí no necesitas matarlos para recargar escudos, entonces con un golpe puedes recuperar escudos si es que te quitan. Y agarré una pistola de plasma, no sé si te diste cuenta, agarré una pistola de plasma en una de las cajas. Y esto es para algo que se viene más adelante, porque en esta sección vamos a matar a todos. Aquí yo calculo más o menos hacia dónde se va a mover ese lit y le doy este, pues el combo noob. Estoy trayendo la magnum, esto es para matar a, los, a unos cuantos grunts. Pero aquí atrás también hay una carabina, cualquiera de las dos armas es buena. Yo prefiero gastarme primero un poco la magnum y usar la carabina con los jackals que están en los árboles la carabina es un arma bastante imprecisa aunque tengas el punto bien colocado y tengas el hack no le vas a dar el headshot porque por alguna razón la carabina saca los disparos como quiere entonces toda esta sección no nos las vamos a brincar y vamos a matar a todos lo que yo te recomiendo es que cada vez que veas que un jackal tiene una carabina te grabes en la, en la cabeza en qué lugar estaba para agarrar munición en algún futuro ¿ok? Si ves que hay grunts aquí acercándote Dale headshot con la magnum Y simplemente intercambia entre carabina y magnum Para matar a los enemigos Ten mucho cuidado las granadas Es lo que más te va a matar probablemente Ya sea de aliados o de enemigos De hecho estuve muriendo varias veces este, A manos de granadas aliadas en este nivel Como dos o tres veces Entonces sí, lo que yo te recomiendo Es mantener tu distancia y matar desde lejos y bueno, ya sabes, un saludo a todos los miembros del canal que están saliendo acá, cada vez son más, entonces están rifando, y pues nada, este, igual por eso no es que, es que me, me siento mal por no subir video a todos, pero bueno, eh, esto es nada más yo matando enemigos de manera bastante rápida, acelerada, intenté clavar a distancia uno que otro combo noob, pero siempre lo vas a esquivar los, los brutes, debes de tener mucha suerte, así que no recomiendo intentar hacer combos noobs desde muy lejos, y lo mejor que puedes hacer es simplemente quedarte pues, a tu distancia y matar a todos uh, ¿Qué otra cosa hay que mencionar sobre Halo 3? Eh, ah, hay, hay munición siempre, entonces puedes buscar Y algo aquí chido es que los jackals, o básicamente todos los enemigos que tienen pistola de plasma Se las gastan, o sea si ves que hay un jackal cargando su arma de plasma Espera a que se le acabe la carga y simplemente vas a tener un pequeño eh, pues, escudo ahí o sea, tú cuando tienes un enemigo que no te hace nada Simplemente se convierte en escudo gratis Entonces, aquí de estos dos vatos Yo ya, este... Sabía que al menos uno de ellos ya no tenía pistola de plasma Por eso me vine muy loco a matar a este otro jackal Y pues, el jackal que ya no hacía daño Lo dejé vivo porque sabía que me iba a servir Para obtener escudos más adelante Entonces, seguí avanzando poco a poco Los brutes, igual con combo noob este, Ahí te das cuenta, perdí escudo Le doy el golpe y aquí este otro vato igual todavía traía este... Todavía traías este escudo. Y en cuanto yo veía que me bajaban vida, yo le pegaba ese vato. Y entonces ya... Este... Recuperaba la vida. Y cuando ya están todos muertos en esta sección, quieres tener en cuenta dónde estaban las carabinas. Ahora sí, recoger toda tu munición. Y si encuentras este... Un ejejoneador puedes hacerlo. Tienes que usarlo, mejor dicho, no puedes. Tienes que usar el ejejoneador. Luego hay en las cajas de armas, también aquí munición de alejoneador Y esto nomás es para matar al Brute que está, este, sangoloteando a Johnson, ¿ok? Entonces... Creo que si era Johnson, ya ni me acuerdo, ¿no? Sí, no recuerdo, sí, sí, Johnson o ¿no? es un Marine X La neta, no recuerdo, creo que es un Marine X Porque de verdad, tiene mucho que no, no juego Halo 3 tan así Nomás lo hice para, para el lazo Pero el chiste es que quiero usar el dejonedor para matar a ese Brute si te bajan vida con todos los ataques de los enemigos que están aquí Regresa y dale su golpe a ese Jackal Vas a traer la carabina y ahora la pistola de plasma Ya no va a usar el ajoneador Y matar a los Grunts que vienen aquí adelante junto con el Jackal Ten mucho cuidado a la hora de avanzar Porque por el lado izquierdo en donde está esta pequeña cueva Te van a venir varios Grunts Entonces avanza con cuidado y simplemente empiezales a disparar No te preocupes por los enemigos que vienen más adelante Mientras mantengas tu distancia no los vas a activar Y pues nada estos dos jackals este, ya están ahí escondidos, ya habían aparecido Yo por los enemigos me refería al brute y a los grunts, por cierto Y aquí es donde se puede poner asqueroso porque tus aliados se van a poner en plan Si, sí, somos aliados y te vamos a ayudar lanzando granadas y te vas a morir Así que ten mucho cuidado con esos vatos, puedes lanzarlo en combo nube a los jackals Aunque a veces lo esquivan Y en cuanto estés avanzando, van a venir grunts Aquí sí, este, contra estos grunts ten mucho cuidado Yo te recomiendo eh, usarlas. Las rocas, las diferentes rocas que hay aquí para tener algún tipo de ventaja con la mira Y ya sabes, siempre mantén tu distancia Tienes que ser muy prudente a la hora de, de enfrentarte a los enemigos en lazo Eso es en cualquier juego Aquí cuando vi que ya nada más quedaba este brute vivo Dije, ok, le puedo intentar lanzar el combo noob Pero por alguna razón este chango intentaba esquivar todo Pero pues no pasó nada Me quedé sin... Sin emoción, mi idea era pegarle Aquí por eso no lo mataba Mi idea era que se enganchara con el inquisidor Y después ya agarrarlo yo a golpes Pero el inquisidor se, se puso medio bélico Y funcionó, ¿no? Entonces a veces se pueden rifar tus aliados y matarlo Entonces debes de tener un poco de suerte y aquí estoy acarreando el cañón brut y la pistola de plasma, ¿ok? es importante acarrear el cañón brut y la pistola de plasma, o al menos esta es mi estrategia, y presta atención, ahorita traigo carabina y pistola de plasma, dejé el cañón brut ahí, y ahí se va a quedar durante el resto del nivel hasta que toque usarlo, entonces va a estar un buen rato ahí tirado ese cañón brut, ¿ok? en esta sección igual podemos intentar evitarlo, pero hay una calavera que se dan cuenta de nuestra presencia mejor los enemigos, entonces ya no podemos ir por el agüita y esquivarlos, Así que toca atacar a distancia, entonces como puedes ver hice un como noob al vato que estaba en la torreta, a los jackals con fracotirador les disparo lejos y a los demás enemigos que, que están ahí desde aquí atrás, siempre es desde aquí atrás y cuando ves que ya están muertos algunos enemigos ahora sí lo que toca es este, buscar más munición de carabina. Casi siempre en los techitos hay un jackal. Siempre que veas un jackal, ese vato significa munición, así que grábatelo. Y ahora, vamos a ir por el agua, pero del lado derecho. Quieres estar lo más pegado a la derecha posible, porque si no vas a activar el spawn de otro phantom, si no me equivoco, y van a llegar enemigos y te van a joder. Entonces, siempre por el lado derecho. Y ahora sí, desde aquí atrás, hacemos exactamente lo mismo. Atacar a distancia, grunts y después este brutes. Aquí, como puedes ver, estoy haciendo esto de dar brinquitos y... Y hacer el disparo de plasma para quitarles la armadura Y ya que no tiene armadura desde lejitos les puedo dar su headshot Y cuando veo que ya gran pues básicamente todos están muertos ya puedo seguir Aquí nueva pistola de plasma, traemos este carabina, no se te olvide seguimos con la carabina Y venimos a la siguiente parte que es el bosque de los jackals eh, Aquí en la pequeña junglita esta... Es horrible, la carabina es imprecisa como no tienes idea, entonces simplemente hay que esperar hasta que la carabina diga Ok, le voy a dar headshot y entonces la carabina va a hacer su trabajo eh, Los spawns aquí ya sabes son aleatorios, debes de andar muy al pendiente de esto Y debes de ubicar al menos un rifle de as, porque ese rifle de as nos va a ser útil aún en el futuro, aún más adelante Ok, entonces simplemente avanza con cuidado, ven matando a los enemigos y lo que quieres es este... Uh, que el inquisidor también se adelante un poco Para que él te ayude a matar a los enemigos que están aquí adelante Aquí vas a intentar matar a todos los jackals Tienes que eliminar a todos los jackals que encuentres Te recomiendo que mates a todos los grunts Igual los que vienen aquí en el puente Y va a haber un brute que va a estar cruzando el puente más adelante Entonces para eso es la pistola de plasma Le vamos a hacer combo noob a este vato Se muere y seguir matando no vamos a tomar la ruta normal porque si haces la ruta normal apareces aún más enemigos, entonces vamos a quedarnos de este lado simplemente matando a lo que nos pueda joder, vamos a hacer el mismo brinco a través del de pequeño vacío que está aquí, lo vamos a ocupar pero eh, de una manera distinta, aquí yo bajé porque quería golpear a ese vato, eh, el brute simplemente murió a manos del inquisidor y tocó regresar, este pequeño parkour está bastante bueno, brincas en la, esta, de esta piedra a la piedra de aquí y después simplemente... Brincas y te agachas y deberías llegar acá arriba, según yo no es tan difícil ese brinco Pero luego hay gente que le cuesta trabajo brincar en Halo, entonces es cuestión de práctica Y ahora, ya que estás listo para avanzar y mataste a los enemigos que te pueden joder en esa sección Vas a ir de regreso y por el lado izquierdo ahora, básicamente es, es el mismo lado, vas a ir pegado por debajo del agua Y vas a buscar eh, rifle de batalla, a veces hay rifle de batalla aquí por donde está esta torreta tirada eh, Luego, si no está, no te preocupes, vamos a regresar aquí, brinco me agacho para llegar acá arriba y vamos a agarrar el rifle de batalla que hay con este marín el problema es que yo no lo veía y afortunadamente lo agarré entonces agarro el rifle de batalla y el cañón brute también estaba por ahí tirado lo que yo intento pensar es que las texturas cuando están tirados no se ven pero después si oprimes el de agarrar lo vas a agarrar desde el piso entonces simplemente agarras munición de rifle de batalla y granadas de fragmentación de ahí atrás entonces al lado del árbol a la derecha sobre una piedra hay un rifle de batalla y después hay un cadáver de marín eh, cerca del árbol a la izquierda y ahí hay otro rifle de batalla y granadas. Y vamos a hacer exactamente el mismo recorrido pero ahora ya sin amigos y vamos a traer rifle de batalla y cañón brut. Ok, estas dos armas las vamos a ocupar y después vas a acarrear uno de los rifles de as que te dije que tuvieras en cuenta. De hecho va a estar acá tirado y este rifle de as lo vamos a usar. Para terminar de matar a los jackals que puede que estén ahí ¿ok? Esto lo puedes intentar desde mucho antes Pero yo lo dejé para el final Y es usar rifle de as para matar a los dos jackals que puede que estén por acá Asegúrate de, de limpiar la zona para cuando vayas a hacer el brinco Entonces ya que se mueren ahora sí Traemos rifle de batalla cañón brut Y con rifle de batalla cañón brut vamos a hacer este brinco que está aquí No pasa nada si fallas el primer brinco este, Puedes volverlo a intentar Aquí yo estaba volteando mucho a la izquierda, si hubiera volteado un poquito más a la derecha hubiera salido, porque si te das cuenta aterricé hasta arriba de esta piedra, pero bueno, una vez haces este brinco te van a dar un punto de control aquí y te van a venir un buen de enemigos, aquí es cuando te pones a lanzar todas las granadas que traes, ok, lo que quieres es matar al Brut, matar a los grunts, matar a todo mundo, aquí no sé qué pasó con ese grunt que salió corriendo con las granadas de plasma en las manos y no explotó, entonces tuve mucha suerte. Tú spameas las granadas, lo que quieres es pegarle las dos granadas de plasma al Brut para que se muera Y con las de fragmentación eliminar a los jackals y grunts que queden ahí eh, De alguna manera, salió medio mal, pero salió Y ahora, ¿qué traemos? Rifle de batalla y pistola de plasma ¿Quieres ya dejar el cañón Brut? El cañón Brut solo sirve para hacer el brinco, ese sobre el vacío Hay varias maneras de hacer ese brinco, como tú te sientas mejor haciéndolo Yo siento que con el cañón Brut es mucho más fácil de hacer, ¿No? Y bueno, esta es la parte final, aquí vamos a matar a todos, primero focuseándonos o concentrándonos en los jackals que están sobre los techos, entonces eh, hay uno aquí abajo, uno a la izquierda al fondo, ese que está ahí allá atrás del lado derecho y los dos jackals que están con fracotirador en el lado izquierdo hasta el fondo, esos son todos los enemigos que tienes que preocuparte al principio, ya sabes quiénes tienen carabina, entonces, uh, ah bueno por cierto ya no vamos a usar carabina, olvídalo, ya traemos rifle de batalla. Uh, mata a todos, mata a los Grunts, mata a los Jackals, si ves que está ahí un brut vivo sigue matando Y cuando ves que los enemigos ya están casi todos muertos esta sección yo seguro pues seguir avanzando, hazlo Y aquí yo nada más quería matar a este vato, odio cuando los Brutes se ponen en ese plan de andar esquivando todo Entonces una vez creo ya lo había matado, el chiste es que se puso muy loco en querer esquivar este, yo aquí vi que ese Jackal traía la pistola de plasma cargando, entonces no lo maté. decidí esperar a que el yacal perdiera por completo la carga en su pistola de plasma, y ahora sí avanzar, en cuanto veo que se me acababa la pistola de plasma, mataba a ese vato, y ahora sí, mato al Jackal, obtengo escudos, y toca seguir avanzando, pistola de plasma nueva, y con pura pistola de plasma y DMR vamos a seguir avanzando, aquí ten mucho cuidado, a veces hay un brute. lo que yo te recomiendo si tienes al brute es Tírale nada más la pistola de plasma o intenta matarlo o con una granada o algo para distraerlo Si te quieres enganchar un combate contra el brute te van a llegar más enemigos y vas a morir Entonces lo que quieres es seguir esta ruta lo más rápido posible Y aquí puedes este, usar granadas porque probablemente hayas recogido una granada de plasma Puedes usar este también este el cañón Brut si, si hay por ahí uno tirado y entrar por la ventana O simplemente entrar por la puerta de manera civilizada como prefieras, vas a entrar Vas a activar a todos estos vatos y ves que Y si ves que Johnson se queda así como en esta Modo T-Pose, dale un golpe o dale Un besito para que se mueva Y ya que está todo listo, ahora sí toca esperar a que venga el pelican, si el vato con el mazo se mete al cuarto, dale un madrazo en la espalda, ya sabes, muy sencillo, se muere, si trae la inmortalidad, aún así se muere con un golpe en la espalda, entonces tú no te preocupes y dale un golpe en la espalda, y ahora nada más es cuestión de esperar a que venga el pelican, esta es la manera más fácil de acabar esta parte, espera a que venga el pelican, si algún este brute se mete, simplemente dale su golpecito en la espalda, y sigue esperando, cuando llegue el pelican, sigue esperando, vas a esperar a que el pelican elimine a todos los enemigos, y pues nada, una vez eso ocurre Ya va a ser seguro salir del nivel Y dirigirte hacia el final agarrando el Pelican. Y pues nada, eso fue Sierra 117 El inicio de Halo 3 en legendario Con todas las calaveras Ya sabes que yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver Y pues nada, nos veremos en el nido del cuervo